El zoológico, vos sabes? el zoológico sí. privado de Escobar se especializa en eh, rescate, animales también, ¿no? y también animales que están en peligro de extinción. Y muchos de los animales que son rescatados por tráfico de fauna sí. van a parar allí para sí. recibir la atención adecuada. Y hubo animalitos que yo no me animo a nombrar todos. Bueno, ¿no? pero por lo menos hay, hay monitos y unos hormigueros. ¿Monito qué? ¿Eh? ¿Qué monito? Monitos mancos, fíjate. Monito carayá y una corzuela. A verlo, los conocemos las especies que están recuperando en este momento? En este momento tenemos una cría de oso hormiguero, a la cual le mataron la madre y entonces dejaron a la cría tirada. Tenemos una cría de corzuela, que también le pasó lo mismo, eh, por caza cazaron la madre. Estas crías la madre no están con la madre todo el tiempo sino que quedan al resguardo en algún pastizal entonces la madre no vuelve y las crías después quedan perdidas. Eh, tenemos un montón de, de otros animales como son monos carayá que han estado en en casas, como mascotas, eh, monos miriquinás o monos de noche, que también han estado por la misma circunstancia. O lo que está detrás mío, que son bodas de las bizcacheras, que también son producto de una incautación a causa del mascotismo. ¿cierto? Estamos en el lugar de los monos carayá. ¿Cómo fue que llegaron hasta acá? Bueno, esos fueron incautados por Fauna Nación. Fueron al Zoológico de América, que queda en Rivadavia, Provincia de Buenos Aires, y luego fueron trasladados acá al Bioparque de la Fundación Temaquén, donde con el Departamento de Veterinarios y los Cuidadores estamos trabajando fuertemente para rehabilitarlos y que ellos estén lo mejor posible. Y, digamos, ¿ustedes están trabajando hace cuánto con ellos? Desde principios de junio que estamos trabajando acá en Temaiquén. Ellos llegaron, hacen un periodo de cuarentena, como todos los animales que ingresan en el bioparque, y luego vienen acá, el ambiente de cara allá, y desde principios de junio que nosotros trabajamos con ellos, tratando de, obviamente, que estén lo mejor posible.